Hola, hola, hola, mis amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto de saludarlos nuevamente aquí a las 7 en punto con nuestro programa de autoliderazgo en nuestro eh, diario eh, re, diario reflexión de cada día. Nuestra reflexión de cada día, por supuesto, hablando un poco acerca de autoliderazgo. y vamos a hablar de las nuevas fortalezas de, que nos ayudan a cumplir nuestro propósito en la vida. No te olvides que salimos todos los días en Facebook Live en vivo a las siete en punto. Puedes vernos ahí en el programa. Puedes compartirlo con tus amigos desde el Facebook. También puedes vernos en Boris Darmon canal en YouTube. Allí puedes encontrarnos y compartir este mensaje con otras personas, por supuesto, para que puedan recibir también una pequeña orientación de este servidor de ustedes, Boris Darmon, para servirlos. Muy bien, durante todas estas semanas estamos hablando de nuestras fortalezas que nos ayudan a cumplir nuestro propósito en la vida y esta noche no es la excepción. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que nosotros necesitamos aprender en nuestra vida, es tener esperanza. Tal vez eh, cuando hablamos de cosas que nosotros deseamos, la esperanza nos juega un papel eh, de soporte sumamente importante para la vida. Tal vez creo, o podría decir yo, creo que es la única manera como los seres humanos enfrentamos situaciones de crisis con la esperanza. Desarrollamos optimismo, nuestra mentalidad va orientada hacia el futuro con, con bastante positividad y sin duda muchos de nosotros al pasar por una situación difícil esperamos que todo se calme porque creemos que es la única alternativa, o por lo menos esperamos, que esa sea la mejor y la única alternativa que tenemos. Cuando estás enfermo con una enfermedad terminal, lo que puedes desear es que no te pase lo peor, que no te mueras. Cuando estás en un avión, te pasa una, una emergencia con los motores y el avión está en situación de crisis, lo, lo que mejor quieres o esperas es que el avión no se caiga, que llegues a destino. Y así sucesivamente en muchas cosas de la vida. Pero ¿por qué tiene que la esperanza ser una fortaleza en situaciones de crisis? ¿Por qué no vivir con esperanza todos los días? ¿Por qué no vivir con optimismo? ¿Por qué no vivir con una mentalidad orientada hacia lo proactivo, hacia lo resolutivo, buscando siempre lo mejor, proyectándose hacia las cosas que realmente valen la pena y sin duda van a ser siempre de beneficio para nosotros? La esperanza también contempla la posibilidad de situaciones negativas. La esperanza no solamente es, oh, todo va a ir bien, todo va a ir bien en el futuro, no asegura a nadie que las cosas van a ir bien. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser realistas en ese sentido. Los seres humanos no podemos diciendo todo va a estar bien, que todo va a estar bien. No es así. Pero sí, la esperanza nos permite desarrollar uno de, de los aspectos más importantes de la vida, que es pensar con positivismo, con un espíritu optimista respecto del futuro. Esta expectativa respecto del futuro, llamada esperanza, eh, ha jugado un papel importante para la mayoría de personas que se proyectan a realizar un, una, una actividad para el futuro. Por ejemplo, un joven que va a estudiar espera pronto graduarse y cuando se gradúa espera pronto trabajar. Una pareja que están eh, comenzando a conocerse esperan pronto tener eh, buenas relaciones y establecer una familia y casarse y tener hijos. Eh, esperan permanecer por muchos años juntos esperan terminar viejitos eh, juntos este, viendo a sus nietos gozando de la presencia de cada uno de ellos o sea la esperanza ha sido el hilo del comienzo y el final de cada una de las circunstancias de la vida incluso cuando una persona está a punto de morir yo recuerdo a una sobrina mía reunió a sus hijos y les dijo los veo aquel día cuando Jesús venga en las nubes de los cielos espero estar allí con ustedes la esperanza no solamente se proyecta a la vida presente, sino que la esperanza también nos lleva de manera continua hacia las promesas de Dios estipuladas en su palabra de vida eterna, de que este mundo no será todo el tiempo un mundo de caos, de tristeza y de dolor, que no será el final de la historia del hombre la muerte, sino la resurrección en el sacrificio de Jesucristo, y en su resurrección, como garantía de que nosotros también, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, volveremos un día a resucitar gracias al poderoso, al poderoso eh, Jesucristo, nuestro salvador y redentor. Junto a esta actitud de esperanza, que después seguramente vamos a ampliar muchísimo más, qué implica tener esperanza, cómo nosotros podemos tener esperanza y un sinnúmero de cosas que debemos considerar, también es importante tener humor. No estoy hablando de humor, de humorado, sino ese humor que nos trae alegría, que nos hace manifestar sonrisas o risas o carcajadas. Esa alegría que te hace sentir una persona viva, que te hace expresar los sentimientos de satisfacción que sientes en el momento en que lo sientes. Hay personas que si bien es cierto están influenciadas por sus temperamentos, se manifiestan de diferente manera en su humor y en su alegría. Muchos de ellos son apaciguados, son tranquilos, y cuando escuchan una broma, un chiste o una situación jocosa, manifiestan cierta actitud de alegría o de humor, pero a veces es muy calmada, muy poco expresiva. Hay otros que gritan, que levantan la voz, que se vuelven personas muy expresivas, que algunos le llaman personas extrovertidas, eh, y generalmente estas personas están siempre en el punto de la conversación. Siempre están riendo, están bromeando, están conversando. Y sin duda eh, esto les ayuda a pasar el tiempo de una manera distinta. El humor también te ayuda a entender que no todas las cosas hay que tomarlas tan en serio. ¿En qué sentido tan en serio? Quiere decir que cada situación, por el hecho mismo de ser... este imprevista o va a suceder en el momento en que o de la manera como quizás tú no esperas o que sí esperas, hay que aprender a tomar las cosas con un sentido un poco más liviano para no cargar estrés a nuestra vida. Mantener un espíritu de alegría siempre ha ayudado a las personas a vivir una vida diferente. Incluso se producen ciertas, eh, ciertos eh, nutrientes en nuestro cuerpo que nos permite vivir de una manera mucho más sana, si nosotros tenemos humor y somos personas alegres de manera permanente. Deberíamos combinar en nuestra vida durante el día un momento en el cual la conversación deja de ser esa conversación en la que tú quieres enseñar siempre a alguien algo, en la que tienes que reclamar a alguien algo, eh, en la que tienes que estar eh, redarguyendo a una persona porque sencillamente cometió un error. Buscar un espacio también para reír, para compartir momentos de jocosidad, de alegría. A mí me gusta cuando mi esposa me cuenta algunas cosas de los animales que tenemos aquí en nuestro, en nuestra finca, ¿no? Algunas cosas que ellos hacen, y la verdad es que nos da alegría, y nos contamos, y nos reímos, ¿por qué? Porque nos llama la atención cómo los animales se comportan, y sin duda, en este mundo de la naturaleza, uno puede gozar del, del compañerismo de estos seres que Dios ha puesto a nuestra disposición. Por eso, mantener un espíritu de alegría, llamar a un amigo para sonreír, una amiga para, para conversar, temas que no necesariamente tienen que ver con un proyecto hacia el futuro o con alguna situación que nos ha pasado, alguna anécdota que de repente podemos compartir. Puede ser también una reunión que podamos tener en casa, en una cena o simplemente una reunión sencilla, un fin de semana en la cual podemos compartir momentos de alegría los unos con los otros. Por supuesto, el próximo punto que vamos a mañana repetir también un poco, eh, vamos a hablar solamente de esa fortaleza el día de mañana, es la espiritualidad. Si bien es cierto que hemos venido hablando todo el mes de enero sobre el propósito de la vida, eh, es importante eh, desde el punto de vista espiritual entender de que nuestra vida aquí tiene un propósito. Este, esta fortaleza está dotada de profundas y coherentes convicciones sobre... ¿Para qué estamos aquí? En realidad, la espiritualidad eh, tiene un significado mucho más grande que el hecho mismo de eh, creer en Dios o de tener una Biblia en nuestra, en nuestra mano o ir a una iglesia o pertenecer a una religión. La espiritualidad tiene mucho más que ver con que, que, el, que el simple hecho de prácticas externas. La espiritualidad tiene que ver con un acto de conciencia, de relacionamiento entre nosotros como criaturas y el Creador algunas personas olvidaron de que nosotros somos eminentemente espirituales. Que si bien es cierto que tenemos mente y cuerpo, nuestra espiritualidad determina nuestra conciencia, cómo ella va a trabajar en favor o en contra de nosotros, cómo vamos a tamizar aquellas cosas que aceptamos como creencias y aquellas cosas que rechazamos. Es eh, la espiritualidad la que nos induce a conocer el concepto moral de las cosas, la ética, de vivir con, o con una actitud totalmente altruista, de un relacionamiento que sea adecuado entre las personas. Es la que sostiene una sociedad para que ésta no se desbande. Es la espiritualidad la que lleva al ser humano a, cuando comete un error a correr y buscar refugio para esconderse porque ha cometido un error. La culpabilidad que se manifiesta en su cerebro, en su mente, en su reflexión, en su, en su forma de pensar, hace que la espiritualidad se convierta en el centro, en el, en el punto más álgido, en el cual nosotros debemos tenerle, ponerle mucho más tiempo y más interés. Por esa razón, vamos a dedicarle tiempo mañana un poco más, porque es importante que hablemos de, este, de esta fortaleza espiritual. La espiritualidad... No es un asunto relacionado con, como dije, con religiones, con, con Biblias o cosas por el estilo. Que si bien es cierto, la Biblia nos enseña muchísimo de Dios. La naturaleza, el relacionamiento con la naturaleza es sumamente importante. Y ahí está el otro libro de Dios para que podamos comprender cuán grande Él es para nosotros. El sustentador de todo lo que existe del universo. Y eso debe llevarnos a nosotros a un, a un acto reflexivo y de respeto y de, de adoración, eh, de santidad, cuando nosotros nos referimos a la espiritualidad y aquello que, nosotros, que a nosotros nos une con aquel que nos trajo de la luz a sus, a la, de las tinieblas a su luz admirable, el que nos creó, el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice la Escritura. La espiritualidad no se vive en un momento del sábado. Si bien es cierto Dios estableció el séptimo día como el día de reposo, no es ese día solamente en el cual nosotros nos relacionamos con Dios. Que si bien es cierto ese día demuestra que nosotros lo aceptamos a él como nuestro creador, si nosotros respetamos ese día, Dios quiere una, un relacionamiento permanente con nosotros durante toda la nuestra existencia en cada respiración, en cada latido, en cada pensamiento, que Dios esté presente, que cada cosa que hagamos sea una, sea el resultado de la relación, de la comunión, del acercamiento, pero de ese acercamiento amoroso entre la criatura y su creador. Que Dios nos ayude a comprender más plenamente este concepto de nuestra fortaleza como la espiritualidad, para que con ella podamos sentir, estar entonados con la voluntad de nuestro Dios, nuestro Creador, de tal modo que nuestra vida tenga realmente un propósito mientras existimos aquí en esta tierra. Yo deseo lo mejor para ti esta noche y espero mañana que vamos a hablar otra vez de la espiritualidad, puedas tú comprender a plenitud ¿Qué es lo que necesitas hacer para vivir una vida de relación y comunión con tu Creador? Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos das, por todo lo que tienes para nosotros en nuestra vida. Te ruego, querido Padre, que tú puedas conducir nuestras vidas de tal modo que podamos sentirnos realmente guiados, protegidos y bajo tu voluntad. Bendice a cada uno de mis amigos que escuchan tu palabra y que escuchan estos comentarios con el fin de que podamos todos volver a creer en nuestro Dios que eres tú. Por eso te entregamos nuestra vida en esta noche y le entregamos nuestra nuestros negocios, nuestras actividades, todo para que sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Una vez más, mis amigos, es un honor para mí, un privilegio poder compartir con ustedes esta conferencia de todas las noches a las 7 de la noche. Hoy hemos hablado de cosas importantes. Mañana vamos a continuar con, la, con el tema de la espiritualidad. No te lo pierdas. Salimos todos los días a las 7 en punto. Y, por supuesto, también en Boris Darmon Canal vas a ver nuestras presentaciones y los puedes compartir con todos aquellos con quienes tú te relaciones. Si te gustó. Una vez más, un abrazo para ustedes, Boris Darmon. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.